¿Qué que era un La que la verdad es la verdad que la verdad es la que la es que que comunicación y prensa se encarga sobre todo eh, de contactar con los medios. También estamos haciendo bastante uso de lo que son las redes sociales, Twitter, Facebook, tenemos ahí puesto para que todo el mundo pueda acceder a la lista de correo y a las comunicaciones de la acampada que se está haciendo en Málaga. Y bueno, básicamente de informar de lo que se está sucediendo. Nosotros, bueno, vamos tomando nota de todas las decisiones que se toman en la asamblea para que para que el seguimiento conste en algún en algún sitio y además, bueno, poder poder comunicarle a los medios una información lo más veraz posible intentando que bueno, que las tergiversaciones sean al menos sobre datos reales y no sobre datos inventados. o estáis encontrando, bueno, desde el martes hasta ahora o habéis encontrado información fidedigna, habéis encontrado alguna cosa, no sé, que se haya tergiversado. Normalmente cómo están, sobre todo los medios locales cómo os tratan? Los medios locales han ido de menos a más, o sea, al principio la verdad es que los primeros artículos no eran muy fideitos como tú como tú has señalado pero bueno con, eh, por ejemplo con la opinión hemos tenido muy buena relación diario sur ayer estuve con una, con unas compañeras y también muy bien y la verdad es que ahora mismo muy bien, muy bien con ellos. y eh, Bueno, ya en temas de tele y eso, ellos están hablando con consor sobre todo. Y la verdad es que a mí me indignaba, o sea, ya antes veía los programas estos de debate de intereconomía, veo teléfono y tal, ya no los veo porque es que me entraba dolor de estómago. Y bueno. Tenéis una relación eh, diaria con Sol, eh, las comisiones de comunicación, ¿no estáis... Relaciones eh... externas externa tienen tiene número de ellos y tal. Y está... claro, eh, nosotros somos la comisión de prensa. Eh, es Relaciones Externas la que se está encargando, eh, se está empezando a hacer poco a poco. Eh, ...de comunicarse con los responsables de otras acampadas... ...en el resto de la península... ...de todas formas eh, estamos intentando organizarnos... ...de la mejor manera posible... ...de manera bueno, autogestionada, voluntaria, participativa... ...que cada uno aporte, aporte lo que pueda... ...y digamos, estamos intentando organizarnos, eh, como ves aquí... Todo esto se ha montado y lo estamos haciendo ciudadanos, sin ningún tipo de organización vertical, aquí son las cosas que se proponen, si algo, si algo que se hace no gusta, se dice, se comenta, se quita, se pone, cualquiera puede opinar sobre lo que sucede. y estamos intentando hacerlo todo así y por ahora se está consiguiendo muy bien porque todos estamos bastante bastante ilusionados con, con lo que se está consiguiendo. Tú lo has dicho antes la asamblea, lo has dicho como dos o tres veces y es que así, no eh, somos nuevos en esto, nos estamos organizando, lo hacemos lo mejor que podemos pero estamos aprendiendo así que de sentada, bueno. De la sentada dos sillas, luego el plástico, el primer tordo, la sombrilla, la carpa, las comisiones y ya y vamos, vamos a mejorar. Hay que tener en cuenta que la manifestación del viernes en la que se congregaron a unas quizá 15.000 personas, eh, se convocó dos días antes, o sea, estamos hablando de que en dos días se pasó de mil personas, bueno, una asamblea de mil personas aquí el miércoles en la cual se decretó que el viernes había manifestación en esa asamblea de mil personas, eh, de esa asamblea de mil personas se pasó a una manifestación de 10.000 personas en dos días. Se trata de que se está moviendo esto no solo en prensa sino también la gente que está en la asamblea, comenta por Twitter cada uno lo que le parece, hay quien dice pues lo que se acaba de decir es una tontería, hay quien dice pues estoy muy de acuerdo, la, la inmensa mayoría de la gente está muy ilusionada, están participando mucho, sobre todo a la hora de dar alimento, mantas, material, cada vez más. Hoy ha habido de hecho aquí un, un concierto, han traído incluso una batería, amplificadores, se ...está intentando fomentar también la cultura ciudadana... ...la cultura libre... ...por supuesto a las 12 se ha, se ha cortado el sonido... ...y estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos. La manifestación esta, pues, del parque y tal... Y al día siguiente en la facultad, hablando con un chaval, no sé qué, mira que se han quedado allí, se han quedado allí a acampar, no sé qué, voy a hacer el hashtag de, a ver si alguien se anima a Málaga. Hizo el hashtag acampada Málaga y empezaron a hablar, tal cual, y ahí nací, y yo diciendo, no, no pasa, vamos a ver qué tal. Y a partir de ahí salieron un montón más de, del tema de no nos movemos, eso ya también fue de Madrid y eso, increíble, lo, lo que he visto es que nos habíamos encerrado un poco también con las redes sociales, aunque eran redes, nos habíamos encerrado cada uno en nuestra casa o los ordenadores y este ha sido el siguiente paso. Organizados que estábamos, pero tan o sea, tan uno por uno hemos pasado a salir a dejar el ratón y a vernos quiénes éramos. ¿sabes? Y, claro, y, se y se trata un poco menos de la cultura del critiqueo de gallinero, de criticar y ya está, a salir realmente a la calle, darle la palabra a todos, tomar iniciativas, acordar cosas. Es complejo cuando hay una asamblea de 3.000 personas, muy, muy complejo, es difícil. Eh, pero no imposible vamos paso a paso eh, hay que tener en cuenta que estamos muy mal acostumbrados por los medios de comunicación los partidos políticos y el sistema de enseñanza a que la gente no participe. Desde la escuela hay un profesor que dice lo que se hace, los alumnos hacen lo que se les dice y punto. Y después se cotillea, se comenta y se critica. Pero no hay nada parecido a gestionar los recursos, gestionar a la gente y organizarse de manera espontánea. Eh, entonces estamos intentando eh, promover, promover, sobre todo y ante todo, más allá de las propuestas particulares que por supuesto son importantes, eh, favorecer un clima de participación general y que la gente... Deje de estar en sus casas criticando a unos y a otros y diga, yo voy a hacer algo, algo, lo que sea, lo que ellos crean, pero algo.